Naki, tengo que reconocer algo en este en serio y es que cambié de opinión con respecto a algo en redes sociales Uf. se me ocurrió escribir sobre uniformados que piden desayunos en locales comerciales Ajá. pensando además darle un giro que era decir, ojalá tuviesen lo suficiente para comprárselo con buenos salarios y las respuestas me hicieron cambiar completamente de opinión para poder hablar de la matraca Ah, porque la matraca es en serio, dice. Esto es en serio, él es Luis Carlos Díaz. Y ella es Naki Sot. Efectivamente fuimos a comernos unas empanadas y la señora que regenta el sitio nos dijo, pana, esto es un desastre. Bueno, estaban saliendo de hecho unos policías con sus bolsitas bien grasientas, con sus empanadas adentro y eran creo que el, el octavo y el noveno del día. Y la señora con un suspiro más bien de resignación lo que dijo es tranquila, hay días en los que pueden llegar a ser una treintena. Y es absurdo que una persona tenga que perder al menos 4 dólares por cada uno de los uniformados que la visiten cada día cuando sus márgenes de ganancias son tan bajos. A mí lo que me ocurrió en redes fue que denuncié ese hecho, pero luego para plantear una suerte de matiz, lo que dije fue, bueno, ojalá tengan un salario suficiente. Y la respuesta que recibí me cambió muchas cosas, porque me escribieron profesionales de la educación maestros, maestras y profesores y profesionales de la salud, enfermeros, médicos, camilleros, diciendo, mira, yo aunque tengo salarios igual de pobérrimos, no estoy robando a nadie y no tengo por qué usar eso como excusa para robar a nadie. Y sí, uno puede cambiar de opinión, porque aquí estamos ante un fenómeno del que mucha gente habla, pero hay pocas acciones, que es la matraca, la extorsión, el robo. ¿Por dónde podemos empezar? Ah, fíjate. <risa> Podemos empezar por darle un porqué, justamente, por qué, qué es lo que distancia a los militares y los policías del resto de profesionales que teniendo unos salarios miserables no van por ahí extorsionando, coercionando a nadie para que les otorguen beneficios. hay una diferencia fundamental y es que están armados y al estar armados por parte del Estado lo que significa es que en teoría ellos controlan, tienen el monopolio de la violencia es decir, el Estado les da armas, armas que nos pertenecen a todos nosotros para que sean ellos los que regulen, para que sean ellos los que hagan que se cumplan las normas pero resulta que por desviaciones son ellos los que violan las normas ahora, cuando estás armado frente a una población civil desarmada en realidad estás hablando casi que de rehenes, rehenes que te tienen que obedecer y efectivamente esto es un, un gobierno que terminó de destrozar el concepto del monopolio legítimo de la violencia y lo que hizo fue diseminarla como unas cuotas de control. Yo uso la violencia a mi favor. Hay un informe reciente de la ONG Fundarredes que habla de las ejecuciones extrajudiciales y en cuántas de ellas están involucrados los organismos de seguridad del Estado. El primer trimestre de el año 2020 suma 252 muertes extrajudiciales que tienen que ser investigadas con la pandemia, mediante todas las organizaciones, todas las instituciones del Estado están congeladas. Entonces, eso tendrá que esperar como han esperado muchas otras. Pero este es un gobierno que terminó de destrozar ese criterio. Y aunque la matraca pareciera estar en nuestra historia desde hace muchísimo tiempo, pareciera una cosa genética y estructural, no tiene por qué ser naturalizada. Ahí hay una suerte de explicación muy rara y es que pareciera que es la cuota que le permite tener el poder a sus uniformados para que ellos mismos se resuelvan la vida. No te doy buenas condiciones laborales, no te doy seguridad, no te doy nada, pero entonces te dejo hacer, te dejo robar siempre que me des una comisión, me des una cuota o si no fastidias mucho para que por lo menos tú no me, no me exijas tanto. Eso es perverso, eso es cruel, pero también te habla de un sistema. Es decir... Si hablamos de la matraca, no estamos hablando de un funcionario que se excede de las normas y entonces él comete un abuso. Estamos hablando de una estructura. La matraca es una institución en Venezuela y lamentablemente no, no es ajeno. Es decir, puedes leer relatos de cualquier otro país y habrá en mayor o menor escala otras cosas similares pero el asunto de la pandemia, la cuarentena por la pandemia ha desviado a esta historia a unos niveles asombrosos, porque el tránsito intermunicipal interestatal ahora también depende de la voluntad, por así decirlo, de los uniformados, armados y ellos pueden cobrarte las cuotas que se les venga en perra gana para dejarte pasar de un municipio a otro. Se supone que toda persona que tenga un salvoconducto. Por ejemplo, puede tener la propiedad de ir hasta su empleo, sea una enfermera, sea un médico, sea lo que corresponda, pero no es verdad. Dependerá del humor del uniformado que esté en la alcabala, dependerá de si ya desayunó o no, a quién matraqueó antes o no. De hecho abrimos las redes sociales y conseguimos el cuento de la señora Vieira que dice lo de Vargas hoy no tiene nombre. Unos amigos fueron a ver su apartamento en Camurí el día sábado, se acercaron a la playa, la policía le quitó los papeles del carro, le quitó las cédulas, le dijeron que fueran hasta la comisaría de Naihuatá y allí los matraquearon y le quitaron dólares a cada uno. La señora Gómez escribe lo siguiente. Mi novio tenía todo en regla y lo matraquearon. El tipo, el, el uniformado, hasta wifi le compartió para que le hiciera un pago móvil. A la chama que venía detrás de él le querían quitar también el carro. Y en los deliveries no están subiendo hasta la zona donde ella vive porque los paran y les quitan la mercancía. Y otra persona escribe que lo matraquearon en una alcabala yendo a un velorio en el estado Sucre y pasaron cuatro alcabalas en la vía oriente y en la quinta el señor le dijo, no, ustedes no pueden pasar. Lo que pasa es que el resto no está haciendo bien su trabajo. Bueno, déjenme revisar la maleta. En la maleta consiguió que esta persona iba al velorio con algo de comida, porque ahora no te puedes aparecer en casa de nadie sin tener Así comida. Es eh, de muy mala educación. Y le quitó un pollo. Y por un pollo entonces sí pudo pasar al estado sucre. Esa situación es cotidiana y cada quien tiene su cuento, Naki. Pero es un cuento además que habla de los niveles de vulnerabilidad de un ciudadano que está solo porque los aíslan, que se siente además débil porque cualquiera te jode la vida, te mete en preso, te desaparecen, te torturan, te quitan el carro, te quitan la moto, te quitan el mercado. Y cuando nos echamos el cuento, parece que sí nos estamos acompañando. Y como no hay un, un rango institucional digamos, que atienda a lo civil, que le responda a lo civil, valen todas las barbaridades de reciente data en las que lamentablemente no ha habido concurso ni del Ministerio Público, ni de la Defensoría del Pueblo. Vale para las ejecuciones extrajudiciales, vale para las matracas. No hacen aparición en esta historia y a menos que se armen unos grandes escándalos digitales, no aparecen. lc es asombroso cómo un video viralizado por la, la, los disparos que hace un guardia nacional en una gasolinera porque los ciudadanos le reclamaron la manera como regentan la gasolinera y dejan pasar solo a los vehículos que les pagan las cantidades de dólares que ellos quieren recibir y esta gente se fue con disparos encima porque al guardia nacional le enojó que refutaran su autoridad Tenemos esas imágenes de Aragua de Barcelona porque se hicieron virales en redes sociales. Y tuvo que responder el Ministerio Público por el nivel de viralidad, por la cantidad de gente que hizo bulla, que se sumó a la causa de este señor, lamentablemente fallecido Lalo, un señor que vendía queso y que lamentablemente fue dejado, fue asesinado por un guardia nacional. Tenemos otra historia que también se hizo viral en redes sociales, por fortuna fue grabada y difundida, que fue el pasado 23 de junio, cuando en Barquisimeto, la Guardia Nacional Bolivariana, quería detener un vehículo para matraquearlo, además esa es la versión que contaron todos los presentes, y como una de las personas a bordo, Eva Leal, que es abogada, no se dejó, la golpearon. La Guardia Nacional la tiró al piso, la golpeó, le rompió Hizo una herida terrible y además la encarcelaron a ella. Es uh, decir, sí, la, la metieron preso y la querían procesar en tribunales militares porque le faltó el respeto a, a un uniformado A sí. ¡Suéltala! ¿Pero qué le están haciendo, Ale? ¡Qué carajo! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, don la cabeza! Le reventó la cabeza no, no, no. Una cosa absurda Y si no es por el ruido en redes sociales Eva Leal estuviese todavía presa Y acusada Pero ahí vamos a un punto interesante de esta historia Y es la enorme necesidad De hacer bulla Ante la matraca Una cosa es que te tenga que te toque solo que en el, el desplazamiento te toque solo pero otra cosa es aprender a reunir la cantidad de datos necesarios para echar el cuento para echarlo bien y que más personas te ayuden a hacer bulla de tu circunstancia. Revisamos en redes y hay bastante contenido interesante. De hecho hay un manual para denunciar la corrupción policial que hizo la gente de Transparencia Venezuela. Es un manual de muy pocas páginas que se consigue en PDF y que queremos mostrarles una de las láminas que tiene que ver con quiénes son estos funcionarios corruptos, qué hacen. Y ahí podemos leerla aquí. En primer lugar, los que piden dinero a cambio de no hacerte daño a ti o a tus familiares. Los que valiéndose de su condición de funcionarios agreden y amenazan a la población. Los que matraquean, los que te revisan la cartera a detalle para ver qué tienes y quitártelo. O los que te preguntan cuánto tienes para quedarse con lo que le digas. Los que no reportan bienes incautados en procedimientos. Ah, sí, y los que siembran, también los que siembran son unos corruptos. No, cuando hablamos de sembrar, no es que estamos hablando de la nueva misión del Ministerio de Agricultura. Eh, la misión agroVenezuela, no chicos, que agro que volvió por favor. No, es que sembrar en Venezuela es que los uniformados digan que te detuvieron con droga, con armas, con cables, porque ahora tener cables es Delito. un cable es poder conectar una bomba. Te agarran una caja de herramientas, consiguen unos clavos y dicen que con eso ibas a armar un objeto explosivo claro, claro. Eso es sembrarte y convierten una cosa que es nada, es decir, un abuso policial en una acusación de eh, mantener armas de guerra eh, tener, ¿sí? Cosas para la subversión, ese tipo de asquerosidades eh, es sembrar, ah. es hacer falsa información contra alguien ¿Qué otra cosa tenemos? Los que se venden y a cambio de dinero dejan, ahí, dejan ir delincuentes. Uy, y los que alquilan sus armas a los delincuentes. ¿Qué significa? Tú tienes un arma de reglamento y entonces en tus horas libres o en tus días de descanso lo que sea, la alquilas para que un delincuente le dé uso. Los que retienen objetos, documentos. ¡Carros a cambio de dinero! Uy, entonces con esa listita de Transparencia Venezuela en esta guía uno puede empezar a ver que cosas que ocurren muchas veces que no han ocurrido a familiares son delitos y como los comete el Estado son violaciones de derechos humanos. Y es fantástico la guía de... Transparencia Venezuela, porque además te explica en una, en una lámina, en una tablita para que no te confundas cuáles son los potenciales delitos por los cuales te puede detener la autoridad en la calle y cuáles serían sus sanciones si llegaran a existir. No tiene que ver con el pago en divisas, no tiene que ver con pago móvil, no tiene que ver con darle el pollo que acabas de comprar en el mercado para cocinar tu almuerzo. La mayoría de las sanciones están asociadas a multas y esas multas se, cal se calculan en unidades tributarias, no en dólares, que es como las han manejado en reciente data. Claro, porque ahora te dicen es págame para no ponerte una multa y cuando un ciudadano, esto correcto, dice no, no, yo quiero que me pongas la multa entonces el tipo es que ah, te vas a lebrestar te vas a, te, te vas a poner violento conmigo entonces lo que hacen es que te inventan Entiendo. cargos sí. para no ponerte la multa es que son, son sádicos pero es que además conocen su método de hecho el pitazo que es un medio censurado en Venezuela pero que lo pueden conseguir el pitazo.net tiene una nota que se llama las alcabalas en Venezuela tienen regulaciones, es decir, el ciudadano tiene que saber que las alcabalas están reguladas, que no son cualquier cosa y una, una de las primeras nociones que se recuerda allí, por ejemplo, es que el, el, el ciudadano no debe dejarse extorsionar para seguir su ruta, es decir, el libre tránsito es algo que está garantizado y en un momento de emergencia, donde se supone que es excepcional el, el, el cierre de, de vías, tiene que estar bien normado cuál es el procedimiento para pasar que es exactamente lo que no está ocurriendo no. ahora la mayor discrecionalidad más abuso y no importa, te puedes conseguir de verdad cinco alcabalas, te dejan pasar cuatro, una no y te fregaste. A uno de mis cuñados que, que trabaja en una empresa de alimentos, cuando le ven el logo de la empresa en la camisa, siempre le demandan, algo de esos alimentos porque si tú trabajas allí debes tener. Claro, la otra cosa es que lo obligatorio para un conductor es tener la licencia, el certificado médico vigente, el seguro de responsabilidad civil que lo puedes tener contigo o está incluido en tu seguro y si acaso cabe porque está incluido en la otra es un certificado psicológico. ¡Ya! Yeah. Hay unos tipos que, se, que empiezan a pedirte una cantidad de papeles absurdos, algunos piden hasta la factura de la bicicleta en la que estás, la factura de la bicicleta, si no te la quitan. La por, boleta de tu hijo por más a su chiquito hijo le hace hijo si salgo de grado. La, la, esa, esa moto, dame acá la factura de esa moto, como, como si tuviese que andar con, con las facturas de las cosas, ¿sabes? o sea, es absurdo lo que, están, lo que están pidiendo. Y la otra cosa es que el artículo 44 de la Constitución dice que ninguna persona puede ser arrestada, ninguna persona puede ser retenida, a menos que ocurran dos cosas, que haya una orden judicial o que sea detenida en flagrancia. ¿Cómo le pasó a este pana que lo detuvieron en flagrancia mientras manejaba bicicleta? ¿Y qué ocurre con la flagrancia? Que, que lo que trata de hacer a veces uniformado es mentirte para decir que te agarró con las manos en la masa, cometiendo un delito como que no tengas la factura de la bicicleta. O sea, es una cosa, una cosa ridícula, una cosa absurda. ¿Qué ocurre acá? Que lo que está pasando aquí por debajo de la mesa es la capacidad que tenemos los ciudadanos. No es normal, no importa la frecuencia con la que ocurra no es normal la matraca, no podemos dejar que ocurra como si nada, no. porque además si este tipo de cosas pasan, terminan escalando, si hay un sistema, si hay una estructura que permite la impunidad sobre los abusos, empiezas robándote un caramelo o unas empanadas en un local y termina con qué aquí? ¿Con, con lo que sea con un carro, pana. Termina, por ejemplo, con casos como el de Ceboruco, donde la periodista Sebastián Navarraes ha denunciado que hay presencia de guerrilla colombiana en territorio venezolano poniendo normas, controlando territorio y población. Imponiendo un toque de queda a las 8 de la noche y advirtiéndole a los ciudadanos que el que lo viole, se lo raspan. Además... Tratar de desmentir a Sebastián Navarra, es como ocurrido en redes con algunas figura del aparato de propaganda gubernamental, es sumamente complicado cuando ya autoridades del propio Estado venezolano, en otros momentos, en años anteriores, han reconocido que ha habido ataques contra militares venezolanos por parte de guerrilla colombiana y presencia de los mismos en esta parte del territorio. No, eso Entonces, es una barbaridad. Ese, ese tipo de cosas es el escalamiento. Vuelvo al punto, si un tipo roba, si, si alguien con uniforme abusa y no lo detiene, pues bueno, eso irá escalando, eso irá escalando, hasta el punto en el que no hay Estado que pueda ser capaz de poner ningún tipo de control sobre el monopolio de la violencia, que para eso es que está. Miren, una cosa interesantísima que ocurre cuando nos, cuando nos enfrentamos a la matraca es que a algunos les puede ganar el miedo, los puede superar. Y una buena manera, una buena estrategia de ganarle al miedo es estar pendiente de los detalles de lo que va ocurriendo para poder hacer mejores denuncias. La mayoría de los uniformados tienen uh, bordado el nombre en el uniforme o hay algún detalle que distingue si es una policía regional, local, nacional, si es la Guardia lo que sea. Tener más detalles sobre el sujeto y la acción nos permite tener mejores denuncias y sobre todo le permite a las organizaciones no gubernamentales aprender a narrar métodos describir métodos que generan patrones si tú sabes cuál es el modus operandi y lo compartes con otros, más personas podrán protegerse, sabrán cuáles son las zonas peligrosas, sabrán a cuáles horas y en qué lugares están las alcabalas donde roban, esas cosas donde ocurren violaciones de derechos humanos si nos advertimos entre todos, nos protegemos entonces, si te dio miedo si el abuso que provocaron en tu contra te dio miedo, una de las maneras que tienes de protegerte es memorizar lo mejor posible lo que te ocurrió y denunciarlo como ONG para que se sistematice y sea escalado a otros niveles. Y para que esas ONGs puedan hacer su trabajo, hay que usar al Estado. Uy, cuéntame eso. Que, guácatela para que voy a ir yo al Ministerio Público. Pero si ¿Qué aquí qué no hay reglas, si no se respeta nada. En okay. la Defensoría del Pueblo hay que ir. Hay que usar esas instituciones y salir de allí, aunque sea con un papelito, con un sello que diga usted vino acá y me dijo que tratando de cruzar el puente de Petare la matraquearon y le quitaron el pote de mayonesa que había comprado cinco minutos antes. Necesitas usar la estructura del Estado. Eso le permite al tercer sector decir, mira, esto pasa con determinada frecuencia y hubo ciudadanos que utilizaron el Estado y el Estado le dio curso o no a esas denuncias. El tema de denunciar es también mover un poco la estructura y decir ¡Pana, esto está pasando! Sí, no, no ahorrarles el trabajo, no ahorrárselo porque ellos felices de la vida que la gente no esté denunciando nada, que no quede registro de nada porque entonces al final no va a haber ningún tipo de culpables. Ustedes conocen el caso Linda loaiza hemos hablado de ella anteriormente en los serio, Ella demandó a una persona que la violó, a un agresor sexual. Y como el Estado venezolano no le hizo caso, el Estado venezolano tuvo jueces, fiscales, expertos, policías y demás que la ignoraron, que le, la ruletearon, que la maltrataron. Ella demandó al Estado venezolano y en este momento está denunciada cada una de las personas en los niveles en los que le negaron justicia y ese es uno de los puntos clave, la gente cree que es tontería que te quiten un pollo, que te quiten dos empanadas, que no te dejen trabajar en paz pero es horrible que tú seas el dueño de una pizzería y que te esté llamando el alcalde del municipio porque es que resulta que las dos o tres pizzas que él te pide todos los días no incluiste los refrescos qué, ¿Qué te pasa a ti oh, entonces chico. además uno como uno periodista te llegan esos cuentos, te llegan esas denuncias pero todo el mundo tiene miedo de denunciar porque van a fastidiar al dueño de la pizzería, porque le van a quitar el negocio. Hay sitios además donde la policía le permite a los negocios trabajar en medio de la pandemia solamente para que hagan el dinero suficiente para pagarle la extorsión. Gracias. O sea, los están ordeñando y la gente se va a quedar callada. Entonces, a manero. menos que pase un escándalo como pasó con el cocinero, con el chef Víctor Moreno que hasta una pescosada le dieron mientras trataban de arreglar esta historia y hubo bulla y como hubo bulla en digital tuvieron que responder por el caso. Y mientras lo liberaban a él, se publicaba en medios de comunicación digitales cómo es un modus operandi, que cuerpos de seguridad que no tienen nada que ver con la pandemia están aprovechando la pandemia para pasar por los locales y de pronto llevarse a alguien detenido y negociar el precio de su liberación. Está esto? publicado porque alguien o muchas personas empezaron a contar su historia. Y ese asunto del poder ciudadano es algo que vamos a insistir todo lo que podemos, porque este país hay que tomárselo en serio. Cuando usted diga que es que en otros países se cumplen las normas. Ahí sí, es porque no estamos en tal sitio, porque la gente es la que tiene que empezar a hacer que esas cosas ocurran. No es algo que te va a regalar el poder. El poder está feliz siendo impune en sus abusos. Se trata de exigir. Y para exigir hay que sistematizar, hay que tener la mayor cantidad de información posible y aprender a ordenarla mejor información, mejor sistematización y así podemos tener casos, muchas formas de entrarle a las locuras, a las injusticias del estado. Díganle que no a la matraca. Esto es en serio. Él es Luis Carlos Díaz y esta señorita hermosa es Naki Soto. Pueden suscribirse a nuestro canal youtube.com/slash Ah, Naki y Luis Carlos todo pegado. y en patreon.com/slash Naki y Luis Carlos todo pegado. Allí nos vemos.